Ahora aquí estamos en segundo duelo de testeo Mira, el duelo fue contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Lo pasaste bien? No. No, no tuve bueno. O sea, al principio sí como estaba ganando. <risa> ¿Y después qué pasó? No se ve el niño ganso. ¿Ah? Acerca al ganso, por favor. <risa> Yo estoy allá. Me quedo también. Ya, vamos qué a parte? El, vamos a tirar el dado. ¿Siempre sale ¿Cinco? ¿Sí cinco hasta acá? 15. Ya, Martín, parte. Bajo uno. ¿Quién hace más trampa? Pago uno. Y pongo dos cartas en ¿Qué jugó, Ron? ¿Qué jugó? No nos alcanza a ver. Porque estoy grabando el Playmat y el weón está dejando las cartas fuera el Playmat. Play La weap. <ríe> y ahí tiró el. ¿El qué? El. Tiró Aronymo. Ah, y el.. Pago uno? Al Mantus. Adiós, dos oritos. Diges chao, Rob. Chao, chao, chao. Bye bye. Bye ¿qué se siente perdiendo? No esperaba <risa> más Oh, dos de los mejores oros que tiene el rol. No. De los peores. Tampoco. De los del medio No lo partí Pero me lo bajaste tú, weón. Bueno. Sí Ya Ya parilo. Y eso, sí, finalizo Por favor usas rol con los cartas ¿Verdad? Eh, gracias A juego, pago uno, juego paquete Luego son no pago para Purificar una carta Y uh... sí, finalizo <tícula> Ay, entonces pago. ¿Qué es por turno, podemos mover estos tonoes a para buscar el gasto objetivo del cementerio al comienzo de la señal. Puedes tener más que Se lo cambió con la cuestión de sangre. El videro. De sangre. Rolche y la payeta, que es un Eh. Pago dos. Oh, pero. Oh, Uy, Y busca ese Oh, my... God! Raúl. Perdí. Sí. ¿Te quedaste sin oro? No. ¿Te perdí? Sí, sí. no, no. ¿Te quedaste sin oro? No, ¿Me podéis decir que lo pasaste mejor en mi partida? No. Pero si lo pasamos... Yo lo pasé bien jugando la partida. bueno. No, no. Bueno, entre promedio se hacen como los 20 minutos de partida promedio, ¿verdad? Entre una que dura 40 y una que dura 2. No. <risa> Chao, dos horitos. varón de Samedir. <risa> Vaya, ah, anda a vender todas tus cartas, po weón. Bueno. Esta partida, weón. Bueno. Después trajiste tu mazo, tu mazo mazo. Bajé el. el ¿Lo trajiste? Ya después jugué con eso, po weón. Bueno. Ahí te contentáis perdiendo con eso. Oh, qué pesado. Ah, tú lo Mira, dos mantos un varón contra un. ¿Cómo se llama esa weá? Un paquete Un 1-1. Puro destierro, Rau, Raúl. Puro destierro. Puro oro. Bajo oro. Pago dos. Puedo ser aquí. Como en tu aliado con ilusión. Puedo con aliado. Eterno Fairy. Y tú, niño del ganso, ¿qué opinas? Yo ¿Qué opino. <coughs> ¿Qué opinar es necesario. Porque tengo inteligente ¿Qué buscaste, Robert? Eso, acepte. satete. Chucantuid, Raúl. Chucantuid, eh, Luego, tiene un oro? Hago los dos. Y lo Good, good, good. Si da en aire la mierda todo lo oro, Sí Si, si. ya perdimos si no. dos. No tengo nada. Oh. de diferente nombre en el mazo castillo y te lo muestro y. ¿Qué? Busca tres cartas entre aliados, en tres cartas de diferentes nombres, y después me las paso. Tengo que dejar o dos en el cementerio, o uno en el cementerio, o ninguno en el cementerio. Las que no van al cementerio van no a la mano del. No, este. Un personaje Lovecraftiano. Yiii. <risa> Puedo entrar con ese cerrote. Se <ríe> lo cayó en esos cerrote. Después de el termo uno y lo grabáis, pum, pum Dominga Por si acaso la Dominga, del perro, Martín ¡Fuera! Ese le decía el Roble al Martín <ríe> eh, era total? ¿Con la mano o en el cementerio? ¿O dos en el cementerio o uno en el cementerio? ¿O dos en la mano? Mira, no lo mismo, no no. <risa> Oh, el ha tirado a morir. Oh. ¡Pues no, no, vas oh, oh. pues, ¿Totototot? eh. a hacer nada, no, Ay, ay, no, no, no, no, no, uno? no, no, no, Finalizo. Oh, Raúl, te toca. Tu oportunidad. Your chance. Eh, Raúl. Bajo oro. Chukandui. Tweet, twit. increíble. Nadie podría haber esperado esa jugada. Sí, bueno, es oh, oh my God. otros. Oh. Le quito los eso. ¡Oh! ¡Jesus Christ! ¡Oh my God! ¿Te dijo una? ¿Te esperaba ahí esto, Martín? No. ¡Oh my God! ¡Te bajó! Estoy... ¡Ah, oh, no, nada! ¡Oh my God! ¡Estoy para adentro! ¿Qué iba para adentro! ¡Estoy choqueado! <risa> El... ¡El comeback! ¡El comeback! Vamos pues a esperar mi acá. <risa> Go back. Ya. Eh, Genera un oro para la aliado de fusión. Ya. O cuatro. Cuatro. Vamos aquí. Yes. O una carta por cada de eh, eh, eh. Vamos a ver, vamos a ir. Y ataca. Otra si la idea es suicidarse, te presto un cuchillo. Me cacharon, cabrón. Me cacharon. De Cori Y y tienes Tengo que dar uno. Pago tres. Espera. No cortan, te se corta. ¿Qué no pasa lo que Está en la puerta ¿Ya? Sí, ahora sí Hago tres Y... Oh, Y te, te puedo estarrar siete Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. ¡Oh, my God! Raúl, te dije que te acarás ¡No me que esto hago ¡Me voy a más <risa> <risa> ¿Cuántos son? 6 Sí, <risa> eh, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y en mi fase de vigilia Tienes que esterar las primeras dos cartas de tu a ¿Esterar? Si sí. Hay que decirle que Martín empezó a dar eso 6 oro al toque Robby ¿6? ¿4? Yes. Oh my god Eh... Hay que, que ser soy, que soy, igual todos tenemos problemas, Martín. tengo tres, tengo 3 oro. Ah, pero mira tu mesa, po, Que ya se a muerte si no hubiese de Pero por qué no jugaste la HL? Porque esta, va a gustarte. Ya, voy a generar 2 oro para jugar. Ese. Como hay ilusión... No, no hay ilusión, perdón. Era lo que tenemos que hacer, pero no hay ilusión. Robert, estáis pensando en hacer trampa? Sí, estoy haciendo trampa. Te voy a dar así. Ahí sí. Y ahora, genero el oro. con otro más. Dos. He destruido como 20 mil oro igual tiene más oro que yo. Bueno. Busco un aliado. Con... Pero mira el destierro, pues, weón. Como que no tiene aliado su caso, Castillo? Ya no tengo aliado, no. no, no, no si <risa> sí, se le enterré todo. <risa> eh... Tú puedes hacerlo, Raúl. Pago cero, fue volvió de oh, ¡Desterra 3! Oh. Olvida 3 eh, Ahora... Pues ver, puede ser que Malakín pierda la habilidad y va a no meter la fuerza Y te ataco con... 7 y... 3 pasa. ¿Qué pasará? Los 10 pasaron, ¿sí? Y sí, es eso. Eh, mucho. Eso dicen por ahí. Luego te falta un un... Yo me cago todo mismo. Bueno. Voy <ríe> Entonces, un. Un camahueta ahí. Un camahueta exacto, Eso podría ser. Y. Eh... Oh, un pandemonium. Pero Martín, ponelo sobre el Playmat, por favor. Gracias. Se agradece. a mostrarlo. ¿Qué jugó? ¿Del cementerio? ¿O da por alguna parte del juego? Mira, mira, Mira que celulara. ¿El grupo? ¿Un peleado? Bajo, oh, ti, ti, ti, ti. Yo no sé nada más. <risa> ¿Y salió? Sí. Seis. yo. No roba tres. Nada. No roba nada. No. Mm. Plan dental. Lisa necesito. <risa> Blondentol Es <risa> necesita <risa> que la gente no ve la cara del Raúl <risa> Blondentol Oye, para el cuero? voy a jugar con Río Destruye toda la salida de coste de cuero menos Oh my god Oh my god Todo Todo, mano Raúl ¿Todo? Puesto voy a mostrar la carta no. ¿Le Coste 4 co menos o sea, todo. Sí, y esto vuelve con a a la señora. Raúl, te voy a pegar como 83. No puedes tener otro no <risa> <risa> Ya no me quedamos en el creo. Hay que sigue este rondo. ¿Y qué pasa si tiene un espejo negro? No tiene espejo negro. Y si tiene tres espejos negros. No puede tener tres espejos negros, <risa> de única, weón. Papú uno juego con y de repente ¡pah! bajo tres este una cada si de uno dos controles tres, cuatro, cuatro se si tiene cinco oh my god oh my god, <risa> oh my god. <risa> oye bueno, pues esta no los sé tengo volvemos, sin habilidad sin habilidad, sin habilidad sin habilidad, todo esto es lo que están aquí están sin habilidad Pago uno, pago uno. Ah, ya. Acuérdate es que esto es un mínimo de uno. Sí, sí, sí. Por pues el pandemonium Dios, Tomorrow. Thomas. Tomás. Raúl. Uy, pago. Si quieren no el dinero, más ganan, pero bueno, <risa> vamos a intentarlo. A ver... Pues. ¿Qué son? ¿Son dos, dos, ah, ya. Pago uno. Este? Cuando esta le va a entrar... Ya, te veo ahí. <risa> eh, tres cartas. <risa> Perrito. Cuando esta aldea entra en juego, puede buscar una carta en un mazo de castillo, ponerla en el cementerio de su dueño y te descarta una carta. Ya, voy a lanzar la tormenta, voy a bajar una carta. Voy a bajar una carta a tu mano, voy a poner el cosas que está limando Un controlar tormenta? Invocar. Invocar tormenta. Controlar tormenta es la carta de espacio, Ah! Ya. Y. Luego una carta. Y. You can do it, Raúl. No. <ríe> off. Off, off, sí, sí. Pago uno. Bueno, si me dais tres, 3, tres, 2, dos, dos, tres, 3, No tenéis recovery, Raúl. Tenéis que ganar en 3 turnos. Me matan en el siguiente turno, weón. Ganéis en 3 turnos. Y, y, y, y. Bueno, ¿sí? Ya. Yeah. Eh. Todos por atacar, si, sí, todos pueden atacar. Ahí va a juro. Fue cancelado. O sea, no se uso muertos. Pero hay que mostrarla para que la gente la vea. Eh... y no voy a pagar el cuaro. Y después ortería del agua. Tres. Tres. ¿Qué hace? ¿La Mira va? las primeras tres. Elige una de ahí, la destierra, luego tú muestras tu mano y destierras las cartas del mismo tipo. Luego barajar las demás. Todas las cartas del mismo tipo. Sí. Ya muestras la mano, pues... Ahí te No, ese menos eso. No, pues son los aliados nomás. ¿Es un talismán? Sí, o sea, un ONI. Eh, ya, pues, eh, de Oni. Pero de aliado, ¿Aliado? ¿Aliado? ¿Chucha? Es tipo de carta, no raza. Chucha. Maldito, pues, me da A mí me descarta toda la mano, Martín. <risa> se Maldito recuperó todo esta <risa> eh, carta, <risa> dijo que la mala pide harto, nomás? pero sí, ese es problema pide harto. Eh. Maldito bastardo, Bastardo, bastardo. bastardo. Lo muevo a la zona de apagado ¿Todo bien la zona de Eterno? Sí Para que la actriz te toda la fuerza y... Ataca Raúl, ataca, me traga 3, 2, 4, 2, 5 ¿Puedo contar la carta? No, si sí, se sí, puede ¿Ah? me, no morí, me lo morí, Juan No lo morí ¿Tú quieres bloquear, Juan? No quiero Sí, ¿Cuánto es? 3, 2, 4, 3, 2, 5. Son cinco, 10, ¿10? 5, 5, 10, 10? Sí, pues. 5 más 10. 16. Ah, ya, sí. te voy a hablar que con este. ¿A cuál? ¿Cuál tiene 2? Ya, ese. ¡Ay, ya! ¡Maravilloso! No, no, no, no. ¿Cuál no porque hay es que cuando ¿cuál, ¿Cuál de los dos tiene esos dos? Ya, ¿Cuál ese. me da ese? Ya. ¿Cuánto está ahí? Eh, ¿Tiene ¿Ese? ¿Uno? ¿Tiene ¿Uno? No, tiene cinco. Ah. Ya. ¿Cuánto Cuatro. ¿Y el otro cuánto pasan? Tiene cuatro, tres, dos. Y... hizo? <risa> ya, listo. Fuera. <risa> pago uno, pago uno Martín juega la weá que destruye ahora ¿Cómo se llama? El... Ya morí Martín juega. <risa> Listo, Raúl te busca y de los de tierra Y adivine que eran las dos cartas Oros Aplausos por favor ¿Está todo lo No sé, 20 minutos No creo que suene en el micrófono cuando estoy aplaudiendo con una mano. ¿Vas no. a subirle el volumen a esta parte? No. La ah, puta, <risa> la puta madre. A ya, pens pensamiento para cerrar. Ah, mira, lo hiciste bien. <risa> Buen mazo, no. Hubiese. Pero hubiese, hay que arreglar. ¿Hubiese hecho algunas jugadas diferentes? Sí. Oh, Esa cuando le destruiste todos los aliados, hubiese hecho en la guerra de imanes. Bueno. ¿Por qué? Porque así tus aliados vuelven y pueden atacar el turno tuyo. Tienen que pasar por una fase de. Gru ah, puede ser. Sí, tenía razón. ¿Viste? No, tenía razón, sí, tenía razón. Pues ya, esa, no? esa es la única. el único. El único... Que, que noté. Un, un ¿Cómo me bloquea en algunas partes? ¿Ah? Que por ejemplo cuando me atacó, te había bloqueado con la alerta que tenía no bloqueé nada. No, pues bueno. Ya. Yo hubiese pegado como 10 de vuelta. Eh, tú niño ganso, ¿qué dices? Sí, ¡El día del plataño! Sí, ¡El día del plataño! Sí, sí, no. El canso de las piernas ¿qué referencia es esto? Oh, ya. Me voy a tirar el canso. Eh, ¿Algún otro comentario sobre el mazo en general? Eh, Yo nada, digo que es un mazo bastante. Eh, va a ser un solo de una lunbo. Está decente. Hay que decir que el mazo de Martín está construido, probado y testeado por internet. Sí. sí. El mío no y por mí. El mío ¿Sí? no no está testeado ni armado por nadie. Y, y ese tampoco. No estaba menos. muy a menos. Entonces. Pero Raúl te divertiste mal en mi partida, ¿verdad? No. Ah, chupale. <risa> <risa> chupale. Eso. Eso. Gente de, de internet. De internet. Gente de la internet. Gente de la internet. Ese programa de Silicon Valley. Gente de la internet. De... Eh, bueno, espero que hayan disfrutado. Eh, Algo más. Le diríamos que se compra los robot, pero dicen que al final la, la última rotot está saliendo mía, marita. Mm, bueno. Siempre al azar también. No, exactamente, no. exactamente. No sé. <risa> <risa> Vayan a comprar Valentín, si está lindo el día. A masturbar, o sea, <risa> <risa> jalar en <el ganso>, casa, <risa> Vayan a cuidar el canso. <risa> ya. Eh, sean amistosos, no apuñalen a nadie. Yes. Y eso. Y eso. Siempre para los amigos, abrazo. Para los amigos, para los pollos. Para los pollos, maíz. <risa> Listo. Chao, eh, chao. Martín. Chao. Raúl. Chao. Y Héctor Chao. Los vivos. Cuídense.